Eh, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la definición de empresa, ¿no? Toda entidad, independiente de su forma jurídica, que ejerza una actividad económica, ¿no? Esta clasificación de, de empresa tiene en cuenta tres criterios eh, distintos, ¿no? Por un lado, los efectivos, que no es más que el número de trabajadores o asalariados que tiene una, una entidad. El volumen de, de negocios, que es el cálculo de los ingresos de la entidad. A, a lo largo de, de un año eh, procedentes de la venta de productos o la prestación de servicios a la que se dedique y el balance general eh, anual eh, lo que hace referencia al valor de los principales activos de una empresa es decir, las posesiones de una empresa tanto lo, los bienes como las deudas por, por cobrar ¿pero qué puede ocurrir? es decir, hay gente que puede decir, perdón ahora es decir soy una PyME, es decir, la definición de, de PyME como tal, ¿vale? Eh, pues para ser considerada una PyME, tu empresa tiene que ocupar menos de 250 eh, personas o trabajadores y un volumen de negocio anual que no exceda de los 50 millones de euros o bien un balance general anual que no exceda de los 43 millones de euros. O Esa es la definición de PyME general. ¿Qué puede ocurrir, como os comentaba? Que nos podamos eh, encontrar... ...con que eh, tengo alguna vinculación o alguna relación con otra, con otra empresa. ¿no? En este caso, lo vamos a ver desde un ámbito muy general, ¿vale? pero eh, aquellas, aquellos casos específicos, porque hay multitud de, de criterios, ¿vale? Eh, os recomiendo que sigáis la guía del usuario sobre la definición del concepto de, de PyME. Una empresa eh, está considerada como autónoma o si es completamente independiente, no tenemos problema, nuestra situación económica sería la situación económica de la empresa... O bien, si tengo eh, una participación o estoy participada por menos del 25% en otra. En este caso, la situación económica sería la misma, sería considerada autónoma y la situación económica sería la de la empresa. ¿Qué ocurre si eh, las participantes en otras empresas ascienden del 25% pero menos del 50%? En ese caso, se considera que existe una relación entre empresas, se consideran empresas asociadas y en la parte de los cálculos económicos habría que añadir, digamos, a los datos de la, de la empresa, ese porcentaje de participación del volumen de negocio, eh, el balance anual y el número de, de efectivos. Exactamente igual, si superamos ese umbral de participación en un 50%, se consideraría ya que la empresa es vinculada y a la hora de realizar los cálculos habría que añadir pues, la totalidad de los datos de esa empresa vinculada con los datos de nuestra empresa. ¿Vale? Como os decía, os reitero eh, y os remito a la guía de usuario para casos específicos donde hay multitud de ejemplos y casuísticas que pueden llegar a ayudar a, a resolver cualquier duda que podáis encontraros. En, pero como toda norma, siempre hay una, una excepción. Puede ocurrir, digamos que eh, aquellas empresas se siguen clasificando como empresas autónomas a cualquier eh, entidad que posee, digamos, que participe en un 25, entre un 25 y un 50% de su capital o sus derechos de voto, siempre y cuando esas empresas sean empresas de capital riesgo, universidad, inversor institucional o pequeñas autoridades locales.